Estamos acá en el Polideportivo en esta velada y fue una tarde de, de deporte muy bueno a causa también de que la selección argentina jugó los octavos de final contra Australia y pasó ganando 2 a 1 y ahora va a jugar contra Países Bajos el viernes que viene a las 4 de la tarde también y hoy también estuvimos en el microestadio de Burlingame lleno, lleno total donde van a ver imágenes donde van a ver imágenes ustedes en la semana Bien. Y ganó Argentina bien, jugando muy bien. Y ahora, como dije, contra Holanda, contra Países Bajos. Una pausita y volvemos. Bueno, seguimos acá en el polideportivo de Hurlingham, donde se está llevando una velada de boxeo. Y tuvimos el placer que venga a casa el otro día a Escurra. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Y bueno, ¿cómo te fue un poquitito en tu pelea allá en San Pedro? No, sí, fue, fue un debut por ahí con mucho nervios, pero... Lo supe llevar porque ya arrancamos a cuatro rounds, ya de sin cabezal, malos guantes chiquitos, pero nada, me la dieron un empate, no la vimos así, obvio, vimos que ganamos, pero bueno, quedará para la segunda. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste antes de la pelea? Los nervios, un poco eso, porque fue tu primera pelea profesional, ¿no? No, sí, mucha ansiedad, más que nada, toda ah. la ansiedad acumulada, pero nada, Bien. me sirvió de experiencia ya para poder soltarme en el terreno profesional. Y ver en lo que sí, ahora en lo próximo. ¿Cómo fue un poco? ¿Cómo viviste los rounds? Eh, desde afuera, nosotros te estábamos viendo por el Instagram la pelea, y de afuera se veía como que era ganada, ganada para vos, ¿no? Sí, era un poco más ganada para mí porque por ahí puse la mano más clara, pero así como todo, por ahí me faltó hacer un poquito más de soltarme con mucha más mano y capaz ahí sí la ganaba. Pero bueno, como es todo experiencia. Viene igual de 10, así que en enero, si Dios quiere, voy a estar peleando en la MUNI. En enero. Sí. En ¿Más la o muni. menos qué fecha? No, no, ni idea. No, ni idea. No, no, no, está no. bien, está bien, está bien. Vos dijiste experiencia. Si tenés otra, otra, otra pelea profesional, sí, ¿vos la encararías sí, sí, sí. de la misma manera o otra manera? No, ya otra manera porque ya sé lo que tengo que hacer de soltarme un poquito más y voy regulándolo en los rounds. Creo que me va a ir mucho mejor porque voy a llegar más preparado y todas esas cosas. Así que creo que sí, llego mucho mejor. Bueno, te deseamos lo mejor, como siempre, y muchas gracias por este ratito. ¿Y qué pensás de esto que se está desarrollando hoy, que es una velada de boxeo, de exhibiciones de tus compañeros, no? Eh, y es algo muy bueno para que los chicos que recién están arrancando, que, que agarren terreno para que se vayan soltando y ya sepan lo que es este mundo. Y bueno, y es muy bien para ellos. Ahí va, muy bien. Muchas gracias y todo lo mejor para vos. Muchas gracias a usted. Dale, que ande todo muy bien. Bueno, seguimos acá en lo que es la velada de boxeo eh, y estamos con Lautaro Prado que lleva adelante esta velada. Muy buenas noches, amigo, y muchas gracias por la invitación. No, buenas noches, muchas gracias a ustedes por venir siempre, a vos, Fede, a tu viejo, que están siempre con nosotros. Volvieron las veladas de boxeo al Polideportivo de Urlingan. felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Después de tanto tiempo, la pandemia, todo bueno, todo lo que pasó, pudimos volver a hacer la, las veladas con un polideportivo lleno de vuelta. Sí, estábamos viendo mucho acompañamiento, ahí se está viendo de las familias. Eh, recién estuvimos hablando con Escurra sobre la pelea ahí en San Pedro y eh, le decía, ¿qué te parece esto de las exhibiciones para tus compañeros? Y dice, todo es eh, experiencia, aprendizaje para ellos, ¿vos lo ves así? Totalmente, totalmente. Todos los chicos siempre pasan por esto, por exhibiciones, peleas amateur. Mientras más pelean, más exhibiciones metan, eh, todo es experiencia que suma para el profesionalismo. Se, se ve en esta, en esta actividad de, de boxeo, en el poli, que cada vez tenés más chicos que vienen a aprender, y, y chicos y chicas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves un poco eso, el crecimiento del boxeo en Urlingham? Eh, bueno, por suerte, como lo ven ustedes, que, que está cada vez más lleno, más explotado de gente, acá en el poli viene cada vez mucho más chicas, chicos, tenemos muchísimos boxeadores, así que boxeadoras, así que muy contentos por, por la actividad que que nos permiten hacer acá que sea totalmente eh, gratuito para todos los vecinos de Burlingame, ¿no? Y además escuelas que son de Burlingame que vienen también a participar, como ponerle Torri Box. Claro, vienen los de Torri, los del Team Juárez, eh, los de Torito Box, eh, no me quiero, los de la Fundación, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, muchas, muchas, todas las escuelas están todas acá. El que está viendo esta nota y, quiere, y dice, che, quiero ir a aprender boxeo al poli, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que venir acá al polideportivo con el DNI, se anota en las oficinas. Y bueno, le dicen los días y horarios que hay disponibles. Estamos todos los días, distintos horarios. Así que viene con el DNI y se anota directamente. Perfecto. Lo último que te pregunto un poco es sobre la pelea de escurra en San Pedro, yo lo vi de afuera en el Instagram de él sí. y se veía como que la pelea era ganada para él, pero jugaba, peleaba contra uno que era local ahí en San Pedro, ¿no? Claro, sí, sí, sí, bueno, lamentablemente ganamos los cuatro rounds, nos dieron empate, eh, en el video se puede ver, ¿no? En, la, en, la, en el vivo de la pelea como el otro chico festeja como si hubiese ganado el empate, pero bueno, eh, experiencia, ahora si Dios quiere en enero peleamos acá en el estadio, Vamos a hacer otra, volea, otra velada, amateur, sí, profesional. Sí. Volvemos, volvemos al estadio. Volvemos, volvemos con todas. <risa> está bien, está bien, está bien. Bueno, lo mejor para vos como siempre, lo mejor para los chicos, las chicas que hacen este deporte y todo lo mejor. Dale, muchas gracias, muchas gracias Fede a tu viejo porque están siempre, la verdad, recontra agradecidos. Dale. Bueno, estuvimos acá en, la, en lo que es la velada de boxeo en el Polideportivo de Hurlingham que hizo Lautaro Prado. Les deseamos todo lo mejor, que tengan una muy buena noche y siempre la hora de Urlingan acompañando a lo que son los deportistas de Hurlingham, que ande todo muy bien.